ahorita vamos a desayunar o a almorzar como quieran decirle Ajá, comida callejera aquí en Puerto Vallarta son desayunos callejeros pero son muy tradicionales porque los puedes encontrar en todo México eso es, lo, es que... lo más básico para desayunar y pues les van a enseñar qué son ahorita, Ajá, exacto. Van a saber qué es. vamos para que ustedes conozcan cuando vengan a México ah voy a, co a comer eso voy a probar esto nuevo porque son cosas que no las encuentras en varios lados. ¿Y sí las encuentras en diferentes lados? No, pero en diferentes lados del mundo, digo ah, yo. Ah, okay, ya te explicaste. Hay bachas, huevos, chicharrón. También venden por kilo, ya miraste. Ajá. Y ahí los pesan. 2.80 al kilo, ¿no? Ah, ¿no? Bien dicho. Si dicho. quieren todo, también todo. <risa> Acaba rápido, ¿verdad? Si sí, <risa> no estamos con el de las empanadas, ¿dónde vendemos? Es de las empanadas, dice que, que si vendía todas se le acababan al rato ¿que iba, Exacto, que iba a vender. Exacto, que iba a vender. Gracias. Mira. Miren, ahorita nomás le vamos a echar lo que es una salsa. ¿De sí, la salsa mexicana? Este hay salsas en chile cebolla. Ah, ah, ok, gracias. Fíjense, los focos sirven para calentar la carne, estar como que no se enfríe. Sí, para que no se enfríe tan rápido. Primero, pues, la, la, la, la pasan por aceite y ya después la ponen ahí para que no se eche perreo. <risa> ya los preparé y eso es pura pura carnaza. Sí, eso se preparan como, como tú quieras porque hay salsas muy picosas y hay salsas que no tienen nada de chile. Exacto. Nosotros le echamos de variado porque no sabemos cuál es cuál, pero ahí van a ver nuestras expresiones. No, eso me dijo el muchacho que no picaban porque ah, yo, bueno. yo, la verdad a mí no me gusta el picante. <risa> se ven muy ricos, ¿eh? Y hay provecho. <risa> Deliciosos, dijeran. Son tacos de carnitas, ¿eh? Ah, Esos en serio, no les dijimos Ajá. que eran. Las carnitas son carne de puerco, ¿eh? Carne de puerco, de tunco, como ustedes le dicen. Sí, este, las carnitas son carne de tunco, pero son como fritas, ¿no? Freídas, Freídas. más que nada, en aceite. Ah. No en aceite, en manteca. Ah. ¿Cómo te mm. pareció, Paul? Bueno. Bueno, con, ah, salsa huichol, salsa huichol, la típica de, de, de, de, de aquí de, de, de, de la zona, ah. es de Tepic, Nayarit realmente, ahí la fabrican Hay ah. que ir a la fábrica Mario, hay acercas? que ir, de veras, un día hay que ir a ver cómo la hacen Ajá. Porque es muy reconocida en casi en todo México En esa. casi todo México y es de aquí cerquita, y sabe, de muy, sabe muy rica, es la ahí. verdad se la recomiendo Y la valentina pues es de Jalisco Pero esa sí no sé dónde la, la hacen Ah yo tampoco, pero yo pienso que en Guadalajara va a estar también Thank mm -hmm. you. La coca, ¿eh? Recuerden. Mm. <risa> es como el chocomil del mexicano y el café. Cuando se crecen, ¿ah, ¿eh, Paul? con las piedras en los riñones. <risa> Está bueno. <risa> es muy rica Aunque eso. dañe, todo lo que daña es bueno. Todo lo que daña es bueno, como las mujeres, cuando te dañan el corazón, ¿ah, ¿eh, Paul? Exactamente. <risa> Ay, caray, Paul. Me enchilé, no sé, ¿ya viste Mario? si sí tenía Chile la salsa. <risa> ya no viene enchilado. Nos habían dicho que de este lado, de este lado, del lado ah. izquierdo, no, no había salsas que no picaban, pero como que había una que sí picó, paul. Bueno, Mario, ahora sí ya terminamos. Ya acabamos, miren, pero no nos gustó, ¿eh, ¿Por? No nos gustó. <risa> sí, listo, gracias. ¿Cómo se llama aquí su lugar? Tacos Benja. Tacos Benja, ¿ya cuántos años tienen aquí? Aquí tenemos unos 34, el... wow, 34, 34 años. ¡Wow! 34 años más o menos, ya, ya. En Vallarta tenemos los como 50. 50 años, es que ya es un negocio familiar, lo que me imagino, ¿eh? Sí, porque yo había venido una vez, pero estaban ahí adentro, se me hace, ¿eh? Estaba ahí. No, pero quedó bien. No, pues muy rico la verdad, ¿eh? No, pues estaban muy ricos la verdad, ¿eh? Sí, sí, ahí. Ahí se los vamos a recomendar. Y sí, pues bueno, no, nos no, vemos, gracias Este lugar, este lugar está ubicado en lo que es en la colonia 5 de diciembre Paul sí está muy cerca de aquí del de, de malecón Están unas pequeñas cuadras, unas 8 cuadras diría yo Así quiero ver cuál es el nombre de esta calle Pero si no lo encontramos, ahí se la vamos a dejar en escrito Ahí en letras, ¿cómo se llama la calle y la esquina en la que queda, Ah, ¿no? exacto, ahí se lo decimos. Y pues bueno, vamos a continuar, Pablo. Vamos a ir para otro lado, okay, a ver. Vamos a ver qué, qué nos prepara <ríe> el destino. Y pues bueno, Mario, y ahora sí venimos a, a desayunar aún más, ¿verdad? Ya, más desayuno que dijeron, Exacto, más, más felices nuestras panzas. <ríe> sí, imagino, pobre baño. Pobre baño, la vamos a Y eso que nada más es el desayuno. <ríe> vamos a comer tacos de qué son, Mario? De birria. Oh, de barbacoa. Vamos a ver si saben. Voy a poner cubrebocas. El... Yo también, porque aunque estemos vacunados y tengamos las dos vacunas o tres, hay que ponerse cubrebocas. Exacto. Y venden tacos de res, de puerco, champaina, blanditos y doraditos. Ah, Son los tacos que venden de birra realmente. Esta realmente la birra es de res o de chivo. Ajá, y la exacto. que comimos anteriormente es de puerco, ajá. de tunco. Thank you. 19? Ah, okay. Que como que es muy conocido aquí, ¿verdad, ¿eh, Paul? Sí, es que aquí ya estamos a unas cuadras de lo que es este la playa Los Muertos. De hecho, allá se encuentra ya hasta el final, es playa Los Muertos. Exacto. Donde se encuentra también el muelle. Sí, aquí ya también ya estamos cerca del centro. Sí, es que todo está céntrico. Aquí en Vallarta todo te queda cerca. ¿sí? Miren, como ven, en cada ollita tienen diferentes tipos de, de, de, de comidas, de tacos. De guisados, más bien, ¿verdad, ¿eh, Paul? exacto. Como ven, es un, es un puestecito, Paul. Mira, pequeño. No Ha de medir como dos Dos metros, tres metros, más o menos Menos, dos metros por un metro. y, ve, y ve todo lo que Ajá. venden, Paul, ve no, Más que como ya tienen local adentro también, pues ya se extendió más sí. Ya viste, Mario, también venden agua de sabor de Jamaica La sí, tradicional era. de México De los puestos callejeros de, de México y de Puerto Vallarta Sí, son sí. agua de Jamaica, es la típica, tradicional de todo Ajá. México Ajá. Mira, a cualquier... el arroz, ¿cuál de arroz, a... ¿Arroz o Jamaica? Ahí <risas> escribas Mira, Paul están, esos tacos están desde 1972. Ahí ah, dice la no, fecha, no, no. miren. Sí, ahí, mire. ahí dice. Es señal que son muy ricos, porque tienen demasiados años y demasiada experiencia. Tiene casi 50 años, si no es que 50 años, ¿verdad, Mario? Sí. Imagínate, 72 No, todavía ni nacía, todavía ni me creaban ah, todavía exacto. mucho menos yo Ni siquiera me, me tenían la idea que me iban a hacer <ríe> Dos de res y dos de champaña, por favor ¿Qué es la champaína? Champaína de hígado, corazón y bofe, las vísceras las de... No ah, ok, tomas. ok Eh, ya llegaron los primeros tacos wow. Vamos a prepararlos, a ver Gracias Esos son tacos de champaña dorados Dorados se ve rico, ¿eh? Yo vamos. lo quiero probar primero sin nada Malte, Pues bien, como todo Buen puesto callejero, a comer parados y Mario, calle, ¿eh? y en la calle Esos son los tradicionales de, de res De birria de birria. Ajá, de son, birria. igual muchos no lo han probado Igual muchos sí, muchos no Pues esos son normalmente conocidos Sí, ¿no? pero saben muy ricos Claro, los que sí les quiero dar, el dato, los de champaína Eso yo nunca los he probado ¿eh? Yo tampoco, vamos a dar ahorita El uh -huh. probón es sincero cero Mario <risas> Saben buenos porque es como carne blandita ah. Realmente la chamfaina me decía Me comentaba la señora Que los tacos de chamfaina realmente son los dentro Que es el corazón Lo que es así, las cosas dentro Pues sí sabe rico la verdad, te lo recomiendo Yo nunca había comido esto Y así se llama el lugar ah. realmente, tacos de champaina Salud, dice Paul, provecho mm. Es como cuerito mm. o sabe muy rico por dentro Está muy blandita la carne, la verdad se la recomiendo, miren. Igual se alcanzan a ver ahí. Está delicioso. Y pues estos tacos realmente se encuentran aquí en lo que es la calle venustiano Carranza. Que está realmente es la calle que va baja del túnel pequeño. Los que vienen a Puerto Vallarta o cuando vengan a Puerto Vallarta van a saber que aquí hay dos túneles. Uno grande... Y uno pequeño sí, de hecho, es, es la avenida principal, la, la del Libramiento Ajá Que de hecho es la principal que pasan todos los camiones de carga Ahí Para ha ir hacia... Colima Hacia Colima, ajá pues saben muy, muy ricos Te los recomiendo En plena avenida O en plena avenida ajá. Pues saben muy ricos, te los recomiendo Más lo de Champaina, eh Pueden pedirlos dorados o blanditos, estos son dorados. Ajá. Y pues, Paul, pues hay que, hay que disfrutar. Ahorita vamos a dejar los platos ahorita así y los van a ver vacíos Ajá. en y un igual. momento. Wow. Wow. Sí. Y pues wow. bueno, Paul, somos unos depredadores de tacos. De muy marabuntas, se dice aquí en México marabuntas, somos muy tragones de tacos. Sí, finalizamos el desayuno de hoy. Oh, ocho tacos. <risa> Gracias, nos vemos. Gracias, adiós. Y pues bueno, esperemos les haya gustado este video Ya hemos llegado a otro final del video Dejen su like, suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a las cuentas de Instagram Que va a aparecer por aquí También recuerden seguirnos en Facebook Ya tenemos Facebook Para que ahí vayan a ver todos los videos que hemos subido también Aquí a YouTube pero ahí es más fácil para que los compartan ustedes. Y espero les haya gustado este desayuno callejero que se sí. vive aquí en México, que es muy tradicional, que todo el mundo salga muy temprano a desayunar. <risa> Exacto, a todo el mundo, todo Y pues estos son es? platillos típicos de desayuno aquí sí. en México. También recuerden comentar ahí este qué les gustaría ver, si les gustó este video, también dejen mucho sus likes. Pues, hasta el siguiente video, vamos. nos vemos.